Señor presidente, señorías, para empezar, yo creo que se debía hacer en esta Cámara un curso, un minicurso, sobre el respeto. Fundamentalmente el Partido Popular, que es el, el, el grupo más irrespetuoso de esta Cámara, de verdad. Continuamos. Eh, en las enmiendas que presentamos, eh, las presentamos evidentemente para mejorar la moción que presenta el Partido Socialista, pero también entendiendo que fundamentalmente en ellas queremos hacer hincapié en lo que es el respetar las competencias de las comunidades autónomas, porque a veces da la impresión que las comunidades autónomas son un poco los hermanos menores de, de, este, de este Estado. ¿no? Y en este sentido, pues, las, las comunidades autónomas tienen sus competencias y en este sentido cualquier mejora que se quiera realizar a nivel general en el sistema educativo debe contar igual a igual con estas comunidades autónomas que tienen sus competencias. Eh, por otra parte, desconocemos si el Ministerio de Educación ha realizado algún estudio sobre lo que ha supuesto el impacto de los recortes en la equidad de nuestro sistema. Creo que no lo ha hecho y como no lo ha hecho, les invito a que lo hagan porque sí es necesario. Miren, los efectos de los recortes son claros y por eso esta moción va de financiación. Eh, por citar algunos ejemplos que han planteado los sindicatos, ¿no? pérdida de profesorado, cerca de 30.000 docentes menos, incremento en el empleo interino, envejecimiento de las plantillas, pérdida de horas de biblioteca, tutorías, atención a los chavales que tienen necesidades educ eh, educativas especiales, reducción en las becas, reducción en becas para ayudas de texto y ayudas al comedor, incremento del ratio eh, alumno-clase, de, en definitiva. Los agentes educativos coinciden en que ha bajado el grado de equidad y la igualdad de oportunidades. ¿no? Señorías, esto es algo objetivo. El promedio de gasto educativo en la Unión Europea es del 4,9% y en la OCDE el, el 5,3%. Además, existe una coincidencia. Los recartes, sobre todo, han sido mucho más fuertes que en la enseñanza pública. Y quedémonos con este dato. En el futuro, en base al programa de estabilidad remitido a Bruselas, se prevé una caída de cerca de 2.000 millones, que sumados a los casi 9.000 millones que ya se han sustraído, pues sumarán 11.000 millones, es decir, un 20% menos de presupuesto. Y esta moción es necesaria y el resultado de la, de, la, de la votación es importantísima. Y aquí me quiero dirigir fundamentalmente a los compañeros y compañeras que formamos parte de la Comisión del Pacto Educativo. Porque en base a este tipo de emociones que se van a ir presentando, imagino, hasta que se apruebe este pacto educativo, que tal y como van las cosas, pues va a ser dentro de un año o de un año y medio o así, vamos a ver si somos capaces de hacer un camino en común. Así somos capaces de llegar a ciertos acuerdos, a ciertos consensos, o simplemente se va a seguir pasando el rodillo de la mayoría. Pues yo lo que les quiero invitar es que efectivamente intentemos, cuando se presenten. Ese tipo de mociones que presenta el Partido Socialista, el Partido Popular, alguna otra o cualquier otro partido, que hagamos el intento ya a la hora de plantearlo aquí, de intentar llegar a esos acuerdos y no dejarlo todo para lo que vaya a ocurrir dentro de un año y medio, que a saber Dios qué ocurrirá. Bueno, muchas gracias. Gracias, ahora por